Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel nacional. El Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados y las Sociedades Médicas Especializadas llegaron a un acuerdo que pone fin al cese de servicios por parte de los médicos a los afiliados al ARS Humano. Así lo informó el ministro de Trabajo, Winston Santos, tras culminar una reunión en más de tres horas con representantes del CMD, Aneclip, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, la ARS Humano, la ARS Universal, la ARS Palic y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas. El titular del Colegio Médico, Wilson Roa, llamó a los médicos a retomar el servicio a los afiliados de Humano de inmediato, dando un voto de confianza a los garantes del acuerdo, el ministro Winston Santos y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales y Pedro Luis Castellanos. En el plano internacional, los altos mandos del chavismo que negociaban con la oposición la salida del presidente venezolano Nicolás Maduro han apagado sus celulares, aseguró ayer miércoles el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, quien reveló cómo fueron esas tratativas. La información fue publicada por el diario Clarín de Argentina con apoyo de la agencia española EFE. El diplomático expresó su frustración con tres figuras claves del chavismo, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que supuestamente habría negociado durante varios meses con la oposición para darle la espalda a Maduro y apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por 54 naciones. Según Estados Unidos, también formaron parte de esas conversaciones el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Dala En nuestra sección de farándula El vidente dominicano conocido como Niño Prodigio El mismo que había dicho que era hijo de Juan Gabriel, Realizó una tenebrosa predicción A la cantante mexicana Paulina Rubio Según una información publicada en el diario de Nueva York El Iluminado visitó el set de Despierta América Y ahí leyó las cartas para Paulina Rubio Quien actualmente vive días complicados Debido a los problemas que mantiene con sus exparejas Hernando Basua y Nicolás Vallejo Nájera, En torno a los hijos que tuvo con estos Fanáticos de la diva mexicana criticaron al vidente A través de las redes sociales Acusándolo de alarmista y poco profesional La cantante de origen dominicano Cardi B Ganó junto a Bad Bunny y J Balvin En la noche del pasado miércoles Un premio Billboard en la categoría Mejor Canción Vendida Con el tema I Like It la cantante, quien ostentó la mayor cantidad de nominaciones de la premiación, causó revuelo por la pose que tomó en la alfombra roja, donde al alzar una de sus piernas, dejó ver su entrepierna de una manera muy sensual. Para algunos, la artista no tenía ropa interior, pero sí tenía. Del mismo color del vestido, lo que provocó la confusión. El gesto lo hizo mientras rezaba a su esposo, padre de su niña Culture, el rapero Offset. Mientras, Drake, quien ganó múltiples honores en los premios Billboard de la Música 2019, pidió al público de artistas rendir honor a sus colegas aún en vida. Otros ganadores fueron el grupo de K-pop BTS, en la categoría Mejor Dúo o Grupo, mientras que Imagine Dragons se alzó con el trofeo al Mejor Artista de Rock. Y Ella Mai se alzó con el premio Mejor Artista de Rhythm and Blues, primero de la ceremonia. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del Portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro Portal Telenor para conocer estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.